No ha dicho. no hace? Tenga prisa, Luis. Si tú mandas a personas allá, esa te irá a trabajar, ¿eh? La gente está yendo a la fiesta de ¿Cómo se llama mi la esposa de mi tío? Gladys. ¿Ya Gladys? ¿Sí? Pero Gladys, este, ¿qué se es apellida? Herrera. Cubas. Herrera. Cuba. en un consultorio obstétrico Chávez como pueden apreciar ¿Qué crees que hayan preparado, tío? la china a ver? la ¿O la la tía Gladys? ¿Sí le gusta? Muy bien, este... China, se han hecho muchos acá, Bueno, nos vemos allá en la casa de mi tía para ver han preparado caja china o trucha así que va tenemos el vino la, mi papá le va a regalar a mi tía Gladys justo estamos ¡Uy, Estamos yendo estamos ahí llevando? Estamos llegando con el vinazo Me perdido Ah está ¿Qué tal? Yo para la cara, ¿cómo estás? Saluda para la cámara pasa, un saludito para la cámara ¿Qué tal el video si sí, te la quería hacer una pregunta cuántos años cumple no pregunta no te quieres amigo si estoy grabando un videito ah. solo sí, quería saber cuántos años cumple pues. no se dice está su vinito que lo lleva mi papá Gracias, para bajar el chanchito claro como pueden apreciar gente de la caja china el chancho está dentro pero no lo voy a poder sacar todavía En unos minutos van a poder apreciarlo la Gente, está en la caja china ahí Va como 30 minutos ya que se está dorando Vamos a ver qué tal ¿Cuántos minutos ah, ya no te, podemos, era, te la tío? No, te da 25 minutos 25 no. ah, minutos a, a un lado, retira nomás Falta, no, falta como pueden apreciar gente falta cuánto tiempo es tío para que salga bien chévere claro, hora y media hora y media a dos así que vamos a esperar gente estamos comprando la gaseosa Coca-Cola de 3 litros para poder comer rico con cosas china vamos como grabando antes que yo ya cierro no? ahora sí empecé así hicieron travesuras comiendo más que todo también tengo videos comiendo pe. Gente estamos yendo a comprar una caja de chelas ¿Cuánto está la caja de chelas? 60 60? sus tonto Ahí tenemos la chela gente ya hemos comprado ya Saludos Vamos a llevar a la casa Pero rápido porque va a llover gente nos vemos Bueno gente ya tenemos las chelas acá pues Unos saludos Unos saludos Un saludos tío Tenemos las chelas y acá trabaja China ¿Cuántos minutos llevan, tío? Una hora, ¿no? Una hora, ya. Está lloviendo, mire, gente. Vamos a esperar gente a que salga el chanchito, a la caja china. Para que el carbón incremente y sea más fuerte el juego y que la caja china se haga más rápido, porque ya tengo hambre. Y bueno, gente, mire, como pueden apreciar... Ah. Falta gente mire como lo que pueden que apreciar Qué eh... rico gente ya está que... que queda ya del 1 al 10 cuánto ya le pones 8 8 no del 1 al 10 para cuánto le pones ya 9 9 el 1 al 8 cuánto le pones no hay, no hay, no hay. No hay, ¿eh? ¿Sí o no? No? Hala! Ah, no. Acá es que le falta un poco acá también ¿Sí? ¿eh? Acá hay que meterle carbón este lado O lo puedo hacer? A ver! Baja! Baja! Baja! La... Baja! Se va a poner en una lluvia de agua! Mmm! Yeah! No tengo el cerrón, la caja china, vamos a probar a ver una mordida con el con el aquí este con queso, ¿no? Mm, yeah. El churrito acá. Ya, ya no saben, ¿Sí? Ah, pero. Ayudarte en la <risa> cocina, <risa> chiedo. <risa>